Y ahora, ¿quién optimiza a Linux? ¿Por qué hablamos tanto de Windows? Optimizar a Windows, desfragmentar a Windows, el mejor antivirus para Windows, los programas que rindan mejor en Windows, hacer que Windows no nos devore el hardware, eh, no sé, ajustarlo por todos lados, hacer que es, nos, no sé, que nos obedezca cada orden que le, que le queremos dar, porque así es como se tiene que comportar un sistema operativo. ¿Y Linux? ¿Por qué nadie habla del del gran magnánimo, el fenómeno Linux. ¿Por qué no? Bueno, vamos a hablar de él. ¿Por qué? En primer caso, ahí tenemos... Esta es una distribución eh, muy, muy confiable y muy este, recomendable para utilizar. No es la que yo uso. Yo uso OpenSUSE, como siempre digo. Esta es Linux Mint, pero Linux Mint deriva de Ubuntu y de Debian. Y yo no puedo con Ubuntu. De la misma manera que no puedo con Windows, no me gusta Ubuntu y no hay forma. Eh, es un artículo para la discusión que un día de esto vamos a, a poder debatirlo acá en el, en el canal de youtube o, este, como buenos amigos vengan de la comunidad linux vengan de la comunidad de windows o vengan de la comunidad de mac no importa amigos somos todos más allá de, de diferencias de criterios y demás este, a mí no se me caracteriza no, yo no me caracterizo por ser un tipo que ponga barreras políticas ni religiosas ni, ni ni deportivas, a la amistad, la amistad es amistad pero lo que hay que decir hay que decir también Entonces, eh, Linux esta es la edición de Linux Mint ¿Ah? LMDE porque es Linux Mint Debian Edition Debian es un peso pesado, es un grande entre los grandes, así como para mí SUSE y OpenSUSE son grandes entre los grandes Slackware también, bueno, Debian y hay, hay más también, no, no son muchos más pero hay, hay algunos más que son los, peso, los pesos pesados de las distribuciones Linux los más viejos, los que vienen batallando desde hace muchísimos años, y los independientes también Ubuntu depende de Debian Ubuntu existe porque existe Debian si no, no existiría Ubuntu, Ubuntu no es un sistema operativo independiente eh, Linux Mint tampoco ni la versión que deriva de Debian, que a la vez deriva de OpenSUSE de, de Ubuntu, mejor dicho, Linux Mint tampoco es independiente porque tiene posee una rama que es la que deriva de Ubuntu que a la vez deriva de Debian y posee esta rama que es la que deriva directamente de Debian que es un gran padre para distribuciones Linux, ¿sí? igual que Slackware, es otro. Este, bueno, entonces, ¿por qué dejé estas, estas ventanas abiertas? ¿Por qué si me gusta tan poco Microsoft o si no me gusta casi nada? Dejé esto de iniciar sesión en Microsoft. ¿Por qué dejé ese escudito de Microsoft? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué? Porque esta es una máquina que no está optimizada y está así a propósito. Vamos a ver cómo hacer rendir un sistema operativo Linux para que el mismo se centre en el trabajo, en la carga de trabajo y en la, y en la rápida respuesta. Bueno, vamos a empezar así. Primero que nada, las ventanas que abre el sistema operativo, como esta, no las vamos a dejar eh, en cada inicio. ¿tá? Las vamos a cerrar. Muchas distribuciones Linux incluida, incluida OpenSUSE traen este tipo de ventanitas. Bienvenido a Linux Mint, su nuevo sistema operativo. En nombre del equipo de desarrollo le damos las gracias. Me parece notable el agradecimiento de la comunidad de Linux Mint. Primeros pasos. Una vez que yo tengo claro este tipo de cosas, ¿tá? es bueno que yo lea primero todo eso, no que lo cierre sin haberlo leído. Eh, que inicie los ajustes, que inicie el administrador, que inicie el cortafuego si es la primera vez que uso Linux o si es la primera vez que uso Linux Mint Debian Edition o si es la primera vez que utilizo un sistema operativo distinto dentro del mundo Linux, está bueno que le preste atención primero que nada. Está bueno ver la documentación, ¿ven? Esta ventanita me, me, me, me lleva a mí a que me introduzca en el mundo, en el universo en el cual estoy ahora. Hay una ayuda, eh, foros, salas de chat, Miren esto, salas de chat. Es, es muy generoso el mundo Linux. Eh, tener una sala de chat con gente experta que te pueda resolver problemas, es maravilloso. Y sin pagar, ¿no? Y contribuir. Un gran proyecto. Tenés tarjeta PayPal, tenés algún dinero que quieras destinar a la causa, me parece notable. Linux es gratuito y nadie te pide que dones. Nadie te pide que pongas, que colabores de nada. Pero si lo querés hacer, porque si, si tú lo sentís así, ahí tenés cómo, cómo hacerlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ven esto que está acá, mostrar esta ventana al inicio no, lo voy a sacar y voy a cerrar la ventana ¿tá? ¿por qué dejo esto abierto? porque así trabaja Microsoft, yo los quería agarrar los quería agarrar para, para el canal eh, ¿qué sucede? que Microsoft piensa en, en ellos piensa en ellos nada más eh, este, este, esta aplicación Teams, que está muy bien por otra parte, para que se vea eh, que uno cuando habla, habla de manera honesta este, o intenta por lo menos hacerlo la aplicación Teams es una de las mejores que hay para. tiene, tiene grandes problemas pero también tiene un, mere, un montón de beneficios que son mejores que otras incluso en algunos casos tiene sus puntos muy débiles que no debería tener como siempre pasa con los productos de Microsoft ellos parece que no pueden salir de ahí de, de que hay, hacen cosas mal que son obvias y no las quitan nunca más y ahí siguen por el origen de los tiempos y por la eternidad pero tiene cosas que están muy bien entonces, ¿qué pasa cuando vos instalás Microsoft Teams en Linux? Porque tienen versión para Linux 64 bits. No tienen 32 bits todavía. Gran error, a mi modo de ver. ¿Qué pasa? Ah, y otra cosa, no le prestan atención tampoco. Tienen versión para Linux, pero no la actualizan. ¿tá? ¿Qué sucede? Se activa al inicio. Viene a los Windows, viene a los Microsoft. Lo, vos instalás una aplicación de ellos y ¡tras! te sobrescribe todas las demás, se pone por encima de las demás, te arruina algunas otras y te, y te hace perder datos también muy valiosos que eso es una una cosa que como decimos en mi país yo tengo la sangre en el ojo con microsoft por un montón de cosas pero hubo una que no le voy a perdonar nunca que es que me arruinó una colección de películas por su check disk eso lo vamos a hablar en otro momento quizás bueno la cuestión es que se pone al inicio no basta con que yo lo cierre de acá ¿Por qué? porque puede estar aquí abajo que ahora no quedó aquí pero puede quedar ahí abajo pero lo, lo seguro es que va a quedar al inicio. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta de las aplicaciones que se van a abrir igual, aunque yo no quiera en cada inicio? Bueno, vamos a hablar de a poco. Esta es la primera vez que me preparo una guía para hacer un video, porque generalmente le doy para adelante. Me pongo a delante de la cámara, yo ya, ya sé lo que quiero decir. Este, elijo temas en los cuales estoy bastante bien preparado para hablar. Los temas que, que no manejo con claridad, prefiero no hacerlo, porque aparte uno se expone mucho acá en las redes y demás. Este, entonces prefiero hablar de lo que sé ah, que puedo tener errores lo digo en todos los videos sí, y seguramente tengo seguramente alguien me puede decir che te equivocaste acá y acá y acá puede en un montón de lados me puedo equivocar pero siempre lo hago habiendo estudiado primero o sea que el margen de equivocación es muy pequeño y de corazón se hacen las cosas ¿está? bueno, bien primero optimización seguridad en las actualizaciones vamos a ver si Linux Mint tiene gestor de actualizaciones vamos a ir al menú de inicio y vamos a poner Actual y ah, ahí va administrador de actualizaciones ya, ya está bueno esto está tener un administrador de actualizaciones está bueno vamos a ver cómo está configurado ¿sí? seguramente me va a pedir una contraseña no, para que no no sé acá lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es ver en mi sistema Linux eh, qué tal está configurado el gestor de actualizaciones decía desea cambiar un repositorio local los espejos locales en Uruguay no realmente no, eh, yo quiero mucho a mi país, yo tengo dos países nací en Argentina pero me crié en Uruguay eh, tengo querencias en los dos lados pero me siento un gran uruguayo, ¿tá? esa es la realidad sin, despre sin desprestigiar ni desmerecer soy hincha de ferro en Argentina por ejemplo, nací en La Plata y me encanta la ciudad de La Plata eh, iría a vivir ahí, pero bueno, vivo en Uruguay en la parte de la costa no lo cambiaría eso así nomás ¿tá? si tuviera que hacerlo lo haría, pero no lo cambiaría fácilmente entonces, eh, más allá de todo eso, no, repositorios locales no. Eh, eh, prefiero los repositorios que tiene Debian o Linux Mint por defecto. ¿sí? Eh, bueno, acá hay una actualización para Google Chrome, que es, eso es código foráneo para Linux, eh, código cerrado, es un programa de código cerrado Google Chrome. Nosotros tenemos Chromium, así que actualizarlo, no actualizarlo. En realidad, todos los programas que están ahí hay que actualizarlos. Si vos no lo querés actualizar, entonces desinstalalo. ¿tá? O sea que lo voy a tener que actualizar. Pero ¿qué voy a, qué voy a ver yo en realidad acá? No voy a instalar actualizaciones en este video. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Y yo lo que quiero hacer es mostrar la configuración. Editar. Preferencias. A ver. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esto lo estoy haciendo por primera vez. ¿eh? No es que lo haya preparado ya. Poner al día la lista de actualizaciones. Automáticamente sí. Bueno, esto está bien. Lista negra. Nada. Automatización. A ver. Aplicar actualizaciones. Bueno, miren, miren qué interesante. Actualizaciones automáticas. ¿Aplicar actualizaciones automáticamente? Por supuesto que sí. Si me preocupa la seguridad, tengo que hacer esto. ¿Ven? Esta es una configuración que estaba mal hecha. Así que vamos a poner la contraseña de usuario root. La cual era. ¿Cuál era? No recuerdo. Ah, eh. sí, ya me acuerdo. No era esa. Entonces era esta. Y si no era esa, es la de usuario. Entonces, a ver. No dice permiso de root, debe ser mi contraseña. Bueno, esto es un, un tema que tienen algunas distribuciones derivadas de Debian. En la seguridad a nivel de, de OpenSUSE y de derivados de RPM muchas veces es, es bastante más... Es bastante más más seria digamos, no, no serio, no, porque sería como fatal respecto respeto a todas las distribuciones que estoy nombrando ahora, es como bastante más desconfiada, hay una contraseña de usuario root y otra contraseña para el usuario común, y el usuario común no puede hacer cosas de root, punto, esto es una tarea de root que yo le acabo de hacer con la contraseña de usuario común, esto en OpenSUSE no existe ¿ta? por eso a mí me gusta OpenSUSE igual, además por un montón de cosas más por eso no me gusta tanto Linux Mint pero tuve que elegir una distribución distinta y en vez de instalarme un OpenSUSE distinto me instalé una distribución .dev ¿tá? que me parece genial porque estoy explorando el otro gran corazón, el otro gran pulmón de la sección Linux un pulmón es el RPM y el otro es el DEV, entonces vos tenés que conocer los dos me parece, a mi, a mi, a mi juicio mantenimiento automático eliminar kernels y dependencias obsoletos y sí hay que ver qué se entiende por obsoleto por las dudas lo voy a dejar así pero en función del espacio en disco, sí, estaría bueno eliminar kernels y dependencias obsoletos. Eh, dependencias yo le pondría que sí, a kernels le pondría que no. Ah, esta opción deja siempre al menos un kernel antiguo instalado y nunca elimina los kernels instalados manualmente. Ah, bien, perfecto, lo que acababa de decir, ¿vieron? Eh, bien, perfecto, ahí está. Ahí configuré todo lo que tenía que configurar. ¿Está? Ahora vamos a cerrar esto. Y vamos a volver a ir a la parte aquí a editar pero esta vez vamos a ir a fuentes de software contraseña vamos a poner a la contraseña de usuario no la de root sí. Ahí va. este principal base código fuente depuración inestables no está está, está bien repositorios adicionales debian fuentes en este caso no Backports puede ser, pero por ahora no, Google sí, si queremos, si tenemos productos de Google está bueno que se actualicen, Opera, Microsoft TeamViewer, TeamViewer también, pero en este caso no sé si elegir la Development o la Preview, TeamViewer Stable, está bien, está bien la configuración esta que está acá por ahora, ¿está? Así que voy a cerrar y voy a cerrar. Paso 1 de la lista, seguridad y actualizaciones, hecho. Ahora lo que vamos a hacer es medir el consumo de la CPU ¿tá? y de la RAM. Así que vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, sistema. A ver qué nos arroja. Administrador, configuración, gestor, gestor, información del sistema, informe del sistema, monitor del sistema. Me gustó acá. A ver, a ver en cuánto estamos. ¿tá? Hay que tener en cuenta que acá eh, estamos, en un, estamos usando el, este programa que está aquí, que es maravilloso. Que es el OBS, que después voy a dejar el enlace. Es, es notable. Es uno de los mejores programas para capturar el escritorio y para hacer un montón de cosas que conozco. Igual que cada está Que hace otra cosa, pues maravilloso. Este es el GVC View. Que siempre le dejo esta ventanita. Pudiendo sacarle este marco, se lo dejo para hacerle propaganda. Porque está buenísimo. Este, con una ventana se configura todo y con otra ventana vos redimensionás. Este, y te pones ahí y empezás a hacer tu video. Y listo. Y queda precioso. Bueno, tenemos. Dos. Eh, procesadores en esta, en esta computadora los procesadores AMD AMD me encanta también eh, uno al 55, otro al 53 bueno, tratando los dos al 55 para hacerlo rápido, memoria 1.3 de 3.7 sería bueno recordar eh, esos datos, ta, que estamos a 55% de procesador y a 1.3 de consumo de RAM ta. vamos a dejar esto minimizado hecho resolución, bueno, muy bien la resolución en el sistema operativo es fundamental si queremos reducir el consumo de memoria RAM y sobre todo el procesador. Así que vamos a escribir la típica. Monitor. Monitor. Si con monitor no encontramos la opción, vamos a poner pantalla. Dependiendo de la distribución Linux que, que, que, que se trate, de qué se trate, tendremos la opción pantalla o monitor para ajustar la resolución. Vamos a ver en qué resolución está esto. Resolución 10136 x 768 actualización 60 Hz bueno, muy bien, acá tenemos un tema si bajamos la resolución a 40 Hz el sistema va a rendir mucho más pero vamos a ver peor las imágenes y, eh, y, lo, y los textos en pantalla hoy justamente hablaba con otro gran amigo que no es mi gran amigo Gustavo es otro gran amigo Gustavo este, yo cuando hablo de Gustavo generalmente es Gustavo Juan en este caso estoy hablando de Gustavo Márquez que es un gran amigo y gran compañero de trabajo también el trabajo sirve para colar a la gente. La persona que tiene malas acciones en el trabajo no es buena persona en la vida. Y este gran amigo, eh, Gustavo Márquez, que le mando un saludo, este, a quien le mando un saludo grande, este ha sabido mantener una amistad conmigo durante 8, 8 años más o menos, que, en los que estamos trabajando juntos. Este, hoy hablaba con él de eso, él es fotógrafo profesional y me decía yo no puedo bajarle la frecuencia de hercios a la pantalla, esta es la frecuencia de inercios en este caso 60.02 o 40.01 puede haber otros valores en tu distribución Linux me decía, no, no, yo no puedo hacer eso porque yo trabajo con imágenes digitales, con pantalla grande, totalmente comprensible, yo ahora sí lo voy a hacer, ¿tá? voy a bajarle a 40 40 hercios y voy a bajarle esto si está a 1360, no, no está la resolución de esta máquina es 1366 x 768, como aquí se muestra. ¿tá? Pero, en algunos casos puedo tener 1360 x 768 como opción. Bueno, si está, la voy a elegir, porque son unos poquitos píxeles menos de ancho que mi ojo no va a notar, mmm, yo no me voy a dar cuenta, eh, y sin embargo el, el procesador va a decir, gracias Che, gracias por este esfuerzo que haces por mí, que por poquito que sea, es como sacarle... Como, una, como ver a una persona que, que está cargando una bolsa muy grande y decirle, che, por lo menos te llevo la lata de arveja que está, que está dentro de la bolsa le sacas una lata de arveja y por lo menos le pesa un poquito menos todo el cargamento, ¿está? Eso es lo que se logra con esto ahora, con la tasa de actualización enercio se logra mucho más, es como cargarle la mitad de la bolsa, así que voy a hacer las dos cosas como no puedo hacerlo de la resolución voy a hacerlo de la actualización, vamos a aplicar y espero que la, la cámara web y demás no se me descomponga vamos a ver bien Revise que todo esté bien. Si no confirma los ajustes, se restaurará. No, Sí, vamos a ponerle todo bien. Está todo bien. Excelente. A ver, el cambio para mí no fue apreciable. Vamos a ver, o sea, a nivel de, de visualización. Vamos a ver si se puede... Eh, vamos a ponerle guardar. Y vamos a ponerle... Nada, y se fue. Bien. Vamos a ver si a nivel de medición de procesador y memoria se nota algo o todavía no. La idea es que al final de este video sí se note, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Monitor de sistema. Buah memoria 1.3 de 3.7 y el procesador 55, 55, 50, 50, 50, 49, 45, 45, bueno bajó, digamos que de 55 lo llegamos a 50, Puede ser que el, el, el, el, el sistema tenga picos de trabajo. Si sí, yo estoy hablando, hay una cámara, está el sonido, está la, la imagen, bla, bla, bla. Miren los picos que tiene acá, por ejemplo. Llegan hasta el 100%, hasta el 100%. ¿tá? Pero eso no quiere decir que la máquina trabaje al 100%. Si yo cerrara esta cámara que tengo aquí, ¿tá? esto que tengo acá, y cerrara el OBS y cerrara el administrador de archivos, esto bajaría al 30% probablemente, ¿tá? o menos capaz. Pero bueno, vamos a suponer que bajó un 5%, lo cual ya es bastante. Vamos a minimizar esto y vamos a consultar la lista que tengo aquí abajo con mi hermosísima letra, ¿sí? a ver qué más tengo que hacer. Aplicaciones al inicio y para esto hay un maravilloso programa llamado Stazer, sí. Vamos a abrirlo, vamos a ir acá. Stacer se, eh, se, eh, se instala desde los repositorios comunes y si no, lo instalás de por ahí. Linux no es Windows. A Linux no está bueno instalarle paquetes descargados de por ahí. ¿Qué hace un usuario Windows cuando pese un programa? Va a Internet, descarga el programa y lo instala. Bueno, en Linux olvidémonos de eso. Así no funcionan las cosas en Linux. Ah, eso solamente tengo que hacerlo cuando no tengo más remedio. Por ejemplo, ¿por qué instalé yo Linux Mint Debian Edition? Porque yo en mi OpenSUSE no instalo nada que esté por fuera de los repositorios de la comunidad y los oficiales. Y con ese criterio no puedo instalar Microsoft Teams, que es lo que se me pide en uno de los liceos para trabajar. No puedo instalar Zoom, que está acá, ¿tá? que también se está usando mucho ahora. No puedo instalar TeamViewer. No puedo instalar un montón de cosas, eh, un montón de cosas más que ahora, por ejemplo, a ver acá en el escritorio, no sé, en NetBeans no lo puedo instalar, que lo preciso para trabajar con los muchachos de, del primer año del liceo IEP de programación. No podría instalar, ¿qué más? Uh, no sé. Habría pilas de, de, de, de aplicaciones que yo no podría instalar. ¿Sí? Bueno, pues bien. Si yo instalo paquetes este, sueltos, voy a tener todo eso que acabo de nombrar. yo en OpenSUSE, no lo hago bajo ningún concepto. ¿Qué hice? Me instalé Linux Mint. Empecé a probar una distribución nueva para hacer videos para Utu Paso Carrasco. También le mando un, un saludo a todo el barrio Paso Carrasco. Y a la, a la gran y querida Utu, que trabajo ahí hace 8 años también, o 7 este, bien, bueno, nada, para eso me instalé Windows y para eso me instalé Linux Mint Debian Edition, para hacer tutoriales para los estudiantes de los cursos que doy y para las instituciones que, para las cuales trabajo. ¿tá? Bueno, voy a abrir Staser, que lo tengo en el menú de inicio, pero también lo tengo acá. Espero que no se me descontrole toda la cámara y todo, porque cada vez que yo le exijo a la computadora... Bueno, igual esto, eh, cada vez que hago esto en Windows se me tranca todo. Basta con que ustedes vean los videos de mi canal de YouTube los que están destinados a Windows para que vean que se me tranca todo todo el tiempo Windows no es un sistema eficiente tenganlo presente yo para tener Windows tengo que tener una máquina que esté a la altura está una máquina que esté a la altura de ese sistema que es devorador de hardware está fritador de discos duros este detonador de memoria RAM y recalentador de procesadores y de e e inutilizador de tarjetas gráficas todo eso es Windows está me saco las ganas de decirlo porque este es mi canal este <risa> Pero es la verdad. Yo uso Linux cualquier edición y todo anda bien. Y pongo, y pongo Windows y tengo que hacerle 75.000 ajustes para que funcione más o menos. Bueno, está. Diferencias de concepto muy grandes. Bueno, CPU al 50%, memoria 1.2. Ahí vemos que bajó. Está, el disco en este caso no importa tanto, pero si importara, acá lo solucionaríamos. bien. Bueno, vamos a hacerle un ajuste a Stacer. Vamos a ir acá a Settings. A ver si era por acá el Language. En vez de inglés, vamos a ponerle español. Interesante que dice español y no dice Spanish. Gracias a la comunidad eh, angloparlante que hizo, de, de la cual es producto de la persona que hizo Staser. Porque nosotros no somos Spanish, somos español. Saquen la palabra Spanish. Somos español, señores. Somos español, señores. Así que vamos a español. ¿ta? Um, vamos a cerrar y abrir de vuelta. Supongo que así funcionará esto. Y vamos a fijarnos si, eh, si adquirió la configuración. ¿Abrió o no abrió? Clic derecho a abrir es mucho más eficiente a veces que doble clic. Ahora sí, memoria, disco. Ahora estamos hablando de no de memory and desk. Estamos hablando de memoria y disco. Bien, hablamos en español. Hostia. Bueno, bien, muy bien. Vamos a ir a la primera opción que es Startup Apps. O sea, aplicaciones al inicio. Inicio automático de LX Render, lo dejamos. Microsoft Teams Preview. Qué lindo agarrar esta aplicación al inicio. ¿Saben qué vamos a hacer con esto? Le vamos a poner que no... No, mi querido, no quiero Teams al inicio. Yo lo quiero abrir cuando yo lo necesite. Yo cada vez que prendo la máquina no voy a usar un producto de Microsoft. Cada vez que prendo mi máquina no voy a usar Microsoft Teams. La puedo prender para básicamente 5.438.739 cosas más que además usar Microsoft Teams. Así que te vas Microsoft Teams del inicio. Y así se va todo. Todo lo que sea invasivo se va. Se va, a gente, porque no está bueno que con el sistema se inicie en 40 aplicaciones. ¿Por qué? yo soy quien decide qué es lo que voy a abrir yo necesito que otro decida por mí ¿tá? y menos microsoft entonces voy a ir al de limpieza ahora ¿no? lo que voy a hacer acá es buscar bueno a ver si le damos select all o sea seleccionar todo seleccionar paquete de calles informe de fallos registro de aplicaciones aplicaciones de fallo, basura todo eso y darle buscar vamos a ver cómo se comporta staser ven las diferencias enormes que hay entre windows y linux por ejemplo es la misma máquina con los dos sistemas operativos más modernos uno por la rama Linux, otro por la rama Microsoft y sin embargo funciona bárbaro en, en, Lin, en, micro, en Windows para pasar el Ccleaner y el de Fragler, se me tranca todo, no lo puedo hacer tengo que decir, esto no lo voy a mostrar pero háganlo así, esto no lo puedo mostrar porque se me tranca todo acá hago todo y todo fluye ¿sí? paquete de calles, sí, voy a seleccionar todo también esta vez voy a confiar en Stazer eh, es un gran programa no voy a dudar de él, como no dudo de Ccleaner por ejemplo cuando administro Windows Así que le voy a dar limpia. Ah, superuser. Acá sí me pide. Acá está claro que me pide la contraseña de root. La voy a poner. Ahí va. Y... Hmm. A ver con la contraseña mía. Esto no es el root. Acá hay algo. Ven lo que les digo. Esto no me gusta. Para mí root es root user. Es is, is user. No está bueno que con la contraseña de user vos puedas acceder a privilegios root. Esto no me gusta nada. Ni de Ubuntu, ni de Linux Mint, ni de Debian, ni de ningún sistema operativo Linux. Eh, OpenSUSE no es así. Y eso es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta. Bueno, Limpié todo. Me fijo que diga 1.4 GB de tamaño limpiado. Esto nunca va a eliminar fotos, videos o documentos de trabajo. ¿tá? Muy importante tenerlo en cuenta. Voy a ir aquí. Uh, no, acá no voy a hacer nada voy a ir a estas, bueno, acá acá está interesante servicios miren qué fácil ni Windows, ni, ni ninguna distribución Linux, ni Mac, permiten una administración tan eficiente y tan sencilla sobre los servicios del sistema operativo en Microsoft vos tenés que abrir el panel de, de servicios como administrador y después clic derecho detener eh, deshabilitar o inhabilitar Tenés que hacer un montón de cosas En Linux no es nada fácil hacer esto A menos que te metas por la consola Pero estamos hablando de aplicaciones para todos Vamos, eh, que no, no hay que ser hacker para usar Linux tampoco Al revés, todo lo contrario Entonces acá, lo que tenemos que hacer nosotros Es examinar cada uno de estos servicios ¿tá? Yo voy a tratar de, de, de, de, de, de deshabilitar Los que yo sepa que no voy a usar Los que no esté seguro, no Y los que no conozca tampoco por la duda Acá hay algo muy claro ¿Quién usa Bluetooth hoy en general? ¿Quién, ¿Quién usa? ¿Alguien usa Bluetooth? Yo no conozco gente que use Bluetooth. Entonces lo que voy a hacer, mi máquina menos. Y menos en una laptop que consume batería y demás. Bluetooth, bueno. Esta columna pregunta si se inicia en el arranque. Y esta pregunta pregunta si, se, si está corriendo ahora. O sea que yo puedo matarlo con el botón de Play acá, con la columna Play. Y puedo también, con el botón este, puedo inhabilitarle el inicio. Yo podría hacer esto. Inhabilitar el inicio de Bluetooth. ¿Está? Contraseña. Ahí queda inhabilitado. Y podría también, como dice el botoncito. ¿ah? El botoncito. Corriendo ahora. Si está corriendo ahora lo puedo matar también. ¿Está? ¿ta? Listo. Y pongo la contraseña. Voy a seguir para abajo muy importante lo que estamos haciendo con esto es que la máquina no consuma que el sistema no consuma tanto procesador y tanta memoria ram verdad bluetooth consola consola cron tata cups CUBS es para la impresora eh, si no imprimen bueno igual yo no yo, yo no recomiendo porque en algún momento vos metes una impresora y querés imprimir y después tenés que andar activando servicios para imprimir por pues una tarea básica nada ¿no este um, keyboard lm sensor el sistema, Internet, Mode Manager, Network... Manager podría inhabilitarlo o sacarlo del inicio, pero no. Network, TTV, Recinta, y Esto parece que está bien. Bueno, team viewer, team viewer, Team Viewer. A ver, a ver, Team Viewer. A ver. Eh, team Viewer. Inicio del arranque, no, mi querido. No. No. El arranque no. Listo, afuera. Corriendo ahora. Y si está corriendo ahora lo voy a matar. También. Listo. Hasta luego. Si tienen el TeamViewer corriendo, que es este programa de administración de ordenadores, está a, a distancia. Si lo tienen corriendo y lo precisan y ven que no funciona después de haber hecho esto, lo que tienen que hacer es levantar estas dos, venir hasta acá, hasta, hasta TeamViewer D. Porque ese es el demonio TeamViewer, este no es el, no es el programa TeamViewer, ¿verdad? No es que esté el programa corriendo ahí en segundo plano y lo estamos, con esto lo estamos cerrando. No, en realidad es el motor del programa que hace posible toda la dinámica. Entonces si ven que no funciona, vienen acá, activan eso y en todo caso cierran sesión y abren sesión de vuelta. En todo caso, pero no, no es necesario hacer eso normalmente. Así que... <coughs> Bien, uPower, bien, hasta acá lo voy a dejar así, está, no, me, no me voy a complicar más. Si ustedes quieren, pueden ir a internet y ver qué es ThermalD, qué es UDisk2, qué es UFW. Y ahí, este es el Firewall, por ejemplo, esto no lo lleguen a, a inhabilitar, está bien, esto déjenlo en los dos en verde. Pero digo, vamos a internet, buscamos cada servicio de, de Linux, qué significa, y ahí decidimos si lo queremos o no. Está. Voy acá a ver qué es esto. Procesos, acá me muestra procesos, acá no, no voy a hacer nada, esto para matar procesos, pero acá no me voy a meter. ¿Qué es esto? A ver, paquetes, desinstalar, no, no, prefiero hacerlo desde el administrador de software que aquí es Synaptic o Synaptic. Uh, recursos, acá te muestra en qué anda la, la, la CPU y la memoria RAM, pero eso ya lo podemos ver por otro lado. Voy a herramientas, esto lo dejo quieto para cambiarle seguramente el nombre al equipo y demás, no lo preciso. Repositorios, miren qué interesante Acá podemos activar y desactivar repositorios Pero lo voy a dejar todo así porque fue lo primero que vimos Cuando vinimos acá Y acá tenemos las opciones Autostar, tracer, no Nada que se, que se inicie con el, en el inicio del sistema Puede ser bueno para nosotros Así que, bueno, esto eh, Pedir que por favor eh, no me cierres cuando, cuando yo te cierre, no, no Cuando yo te cierro, te cierro y ya está eh, no pedir cuando la, cuando, la, cuando la aplicación se cierra no, no decir, está seguro no, tá. así que la voy a cerrar don't ask again o sea, el programa va a continuar eh, trabajando en, abajo se va, a ir, se va a minimizar no preguntes más y no listo vamos a ver qué cambió aquí bueno esto de abrir y cerrar todo el tiempo ventanas, lo que hace es que el procesador se ponga muy activo. Este, memoria 1.4 parece consumir más, pero os aseguro que no. Esto es un proceso que se está. Esto es un momento nomás. Vamos a seguir optimizando el sistema y vamos al final a ver qué fue lo que pasó. Eh, ves que ahí cambió a 1.3 y si yo dejo la máquina quieta va a seguir bajando. Eh, Procesador también va bajando, 45, 50. ¿eh? Vamos a seguir, vamos a minimizar esto y a seguir. ¿Qué más tenemos en la lista? ¿Qué más tenemos en la lista? Efectos de escritorio. Bien, vamos a ir a los efectos de escritorio. Vamos aquí, efectos. Vamos a entrar en efectos. A ver qué está activado y qué no. Efectos de las ventanas. No, no quiero ningún efecto. Efectos en los diálogos. No quiero ningún efecto. En los menús. No quiero ningún efecto. ¿En ¿Efecto de fundido en las barras de desplazamiento? No. ¿Animación de inicio de sesión? No, querido. Estamos haciendo rendir al hardware. Acá no queremos ningún efecto de nada. Listo. Cierro por acá. A ver si tenía que guardar. No. Bien. Cierro por acá. Bien. Otra cosa. Firefox y Opera. Bueno. Acá tenemos que tener Opera porque Opera es un navegador eh, livianito si queremos que... Si tenemos una computadora viejita. La mía no es una computadora viejita. Yo lo tengo igual acá para propósitos de prueba. A mí no me gusta mucho Opera. Pero sí me gusta cómo rinde Opera. ¿tá? Entonces, si tenemos una máquina viejita, no usemos Google Chrome, por favor. Pero tampoco usemos Mozilla Firefox. Vayamos directamente a este, a Opera. Que es el más livianito de todos. ¿tá? Y es bastante seguro, estable. es de código, código cerrado. O sea, el contra tiene, pero, pero es un buen navegador. Y Firefox, a Firefox hay que tenerlo, gente. Es el navegador de código abierto. Es el navegador universal. No es Google Chrome el navegador universal. Por más que nos guste. Este, Queremos tener Google Chrome. Tengámoslo. En una computadora nueva. En una computadora vieja no. Así que. Eh, consejos para gente que usa máquinas viejas. Ningún navegador va a ser mejor que Opera. Pero a, a Firefox lo tengo que tener instalado. Por las dudas. Por las dudas que Opera falle. O por si quiero. Seguridad. Privacidad. Etcétera. Código abierto. Software libre. ¿Está? Bien. ¿Aplicaciones instaladas? ¿Las necesito? Bueno, eso lo ve cada uno. En esta computadora yo tengo un montón de aplicaciones que no voy a usar en mi vida diaria. Pero las preciso para dar soporte, para dar clases, para trabajar, para, para mostrar cómo funcionan. ¿Para qué quiero cuatro navegadores yo acá? Pregunta del millón. Si yo tengo a Chromium, ¿para qué quiero a Chrome? A mí no me interesa Google Chrome. Tengo a Chromium. Chromium es... El resultante del código de Chrome, eh, del código abierto de Chrome. Google Chrome tiene código cerrado en su código, pero también tiene código abierto. Bueno, Todo el código abierto de Google Chrome está en Chromium y Chromium no tiene código cerrado. ¿tá? Es una donación que hace Google a la comunidad Linux. Es como si le dijeran al usuario de Linux, tomen nuestro navegador y hagan lo que quieran con él. ¿tá? Y lo que hace Linux es mantenerlo sin el código cerrado de Google, ese que no se puede abrir y saber qué es lo que está haciendo y por qué está ahí, ¿está? Bien. Sweeper, eh, Sweeper, Sweeper. Miren qué interesante. Otra linda herramienta que vamos a encontrar en los repositorios de nuestras distribuciones Linux. Yo la encontré en OpenSUSE, la encontré en Ubuntu, la encontré en, la encontré en Debian Linux Mint Edition, la encontré en Debian Ubuntu Edition, la encontré en no sé cuántas aplicaciones más que he probado. Siempre está Sweeper ahí, ¿está? Lo voy a abrir. Sweeper tiene un funcionamiento muy sencillo, esto es como C Cleaner pero con mucho menos opciones. ¿Está? Tengo que tener a Staser y tengo que tener a Sweeper, eh, Bien, a ver, ¿tiene más opciones esto? No, no tiene, tiene seleccionar todo o no seleccionar nada y limpiar. Perfecto, voy a confiar también en Sweeper y le voy a dar limpiar, voy a marcar todo, ¿verdad? Está eliminando información potencialmente valiosa. Yo sé que no voy a eliminar nada que sea para mí necesario en el futuro. Así que, ¿ven? Por ejemplo, tenemos. ¿Por qué? Documentos recientes. No me interesa a mí que la máquina me muestre qué fue lo que abrí recién. Si yo sé dónde están los programas, ¿para qué quiero que la máquina me recuerde? ¿Abriste esto? ¿Abriste aquello? No. Historial de órdenes. No, no me interesa. Eh, caché de miniaturas. Esto es cuando, cuando vos, cuando tenés imágenes guardadas en el equipo... Eh, te muestra miniaturas de las imágenes y no te muestra solo el icono, como por ejemplo, no, no te dice esto es una imagen, te dice qué imagen es y te la permite ver. No me interesa eso a mí. Cookies, por supuesto, para afuera. Iconos favoritos, en la calle de los sitios web, no, para afuera, esto no me va a eliminar a los iconos del escritorio, por ejemplo. Historial de navegación para afuera, calle web, es una cosa que manejan los navegadores, cuando lo puedo limpiar cuantas veces yo quiera. Entrada de formularios guardados es fundamental. ¿Vieron cuando ustedes van a poner su correo electrónico les salta el correo electrónico en un navegador? Ta, eso no está bueno. Yo lo limpio. Políticas de cookies para afuera. Así que continuar. Sí, ya limpió. Ah, perdón, perdón, perdón. Le di limpiar dos veces. Iniciando limpieza, limpiando esto, limpieza finalizada. Perfecto, se cerró a otra cosa. ¿Qué más dice la lista? Dice Staser, que ya lo vimos. Y configuración... Del navegador. Ah, del navegador de archivos. está. En este caso hay una cosa que está interesante que es abrir una carpeta, un directorio cualquiera. Y esto que se me abre acá es el navegador de archivos. Esto está bueno que esté configuradito. Yo ya lo tengo configurado. A veces, a mí lo que no... Una cosa que me molesta mucho de los sistemas operativos... Es que te dejan las carpetas como cuadrados así de grandes y vos de repente le pasaste sin querer por arriba, moviste una dentro de otra y ya después la perdiste. Decís, ¿dónde tengo esto? Y una carpeta se mete dentro de otra. No, lo mejor es esto, ¿ven? Una cosa clara, este, separadita una cosa de otra, todo limpito, todo clarito, todo en orden. Esto es lo que me gusta a mí, ¿está? Así es como debería lucir un navegador de archivos para mí. Y es más, yo al de OpenSUSE, a ver si se puede, acá... Panel adicional a eso al de OpenSUSE lo tengo así yo no abro dos carpetas para copiar una cosa para dentro de otra yo abro el navegador de archivos abro una carpeta acá por ejemplo um, no sé a ver play on Linux virtual, virtual drives abro esto después abro por ejemplo descargas ah, el lugar a donde yo quiero mover las cosas entonces muevo por ejemplo no voy a mover nada ahora no pero muevo de aquí para acá por ejemplo por decir algo. A ver, no lo pude marcar ahí. Muevo de aquí para acá si quiero. ¿Está? Y estoy moviendo desde... ¿Desde dónde? A ver, voy a volver a dejar esto como estaba. Estoy moviendo desde... Bueno, acá no es claro. Acá no es claro. ¿Está? Si hago clic acá, fíjense arriba, dice Hugo Play on Linux Virtual Drives. Y si hago clic acá, ahí cambia. Dice Hugo Descargas. Bueno, OpenSUSE es mucho más claro, porque acá dice una cosa correspondiente a este panel y acá dice otra correspondiente a este panel. Esto no me gustó. Este es el navegador de archivos Nemo. Está, está bien, pero no. Yo este, utilizo Dolphin y es más, lo que voy a hacer ahora es instalarlo y les voy a mostrar cómo se instala un programa ¿tá? para instalar Dolphin. Voy acá, eh, pongo instalar y voy a gestor de paquetes Synaptic. ¿tá? O el que sea voy a poner mi contraseña de usuario cosa que no me gusta nada como vengo diciendo porque la contraseña tiene que ser la de root para instalar y desinstalar, si no no tiene gracia ah, y voy a ir a buscar y voy a poner dolphin enter eh, dolphin acá está file manager ahí marcar para instalar y marcar y listo y aplicar está me va a decir que para ser instalado todo esto sí. Yo ya conozco a Dolphin. Le voy a dar a aplicar. Ahí va instalando, sí. Y después a ver si se si instala rápido. Les voy a mostrar a Dolphin que es un excelente gestor de archivos. Ya, ya instaló. Miren qué rápido. Ahora está aplicando. Ya descargó, mejor dicho. ¿está? ahí está eh, aplicando los cambios. Bueno, nada mucho. No, no hay mucho más que decirles. Eh, mientras se eh, instala Dolphin, les voy a decir algo. Si hasta acá Vos no notás una velocidad eh, incrementada, no notás un rendimiento bastante mayor del que tenías. Es porque la maquinita no te está dando. ¿tá? Es porque la computadora ya es como que, bueno, está para recambiar, está pidiendo recambio. Hay distribuciones Linux más livianas. Por favor, que no sean derivadas de Ubuntu. Ni Lubuntu, ni Kubuntu, ni, ni Xubuntu, ni nada. Si vamos a buscar una, una distribución liviana, que sea liviana, que no sea Ubuntu, porque Ubuntu no es nada liviano, está para empezar. Entonces nada derivado de Ubuntu puede ser más liviano que algo que creció de otro lado. ¿Querés algo liviano? Instalate MX Linux. ¿Querés algo liviano? Instalate Pupi Linux, que es todavía más liviano. Hay miles de distribuciones, son cerca de 300. ¿Por qué tanto con Ubuntu? ¿Por qué tanto ir a Ubuntu y Ubuntu? Ubuntu es uno más entre tantos y bastantes críticas se le pueden hacer además. ¿Tá? Es una de las distribuciones de Linux que merece no solamente se, se le pueden hacer críticas sino que las merece está para todos aquellos que dicen por qué no te gusta Windows bueno tampoco me gusta Ubuntu está es una creo que es una prueba de, de que uno es una persona pensante y es una persona honesta ¿tá? o que trata de ser honesta, bueno muy bien si de todas maneras vos querés seguir adelante con Linux Mint Debian Edition, con Linux Mint no sé qué, o con otra distribución Linux y no querés cambiar la máquina y no querés pasarte a MX Linux y no querés pasarte a otra distribución porque querés mucho la que vos tenés, que es lo que me pasa a mí. Yo a OpenSUSE conseguí instalarla en todos lados, en máquinas viejas, máquinas nuevas, máquinas lindas, máquinas feas. Funciona bien en todos lados. Lo importante es qué escritorio voy a instalarle. ¿tá? Porque si le voy a instalar KDE, que es el más pesado, o el peor, es el Unity espantoso de Ubuntu, o el Genome, que, que lo destrozaron, porque lo fueron destrozando a medida que pasaron los años. Era un gran escritorio y ahora quedó hecho cualquier cosa. Bueno, si vas a instalar eso, que es pesadísimo, no esperes que tenga tener rendimiento en la computadora. O sea, en tu distribución Linux, vos podés probar ya mismo a instalar LXDE o XFCE como escritorio. está Y vas a ver cómo el rendimiento de la computadora crece abundantemente. Esa es otra cosa que puedes hacer. Y si no... La ultra optimización se da también por, además de otros escritorios, por Bleachbit. Pero Bleachbit es un programa que yo no voy a utilizar. Está acá, lo voy a mostrar. Tiene demasiadas opciones y con este sí podemos hacer alguna, alguna jugadita de más que nos deje en offside. ¿tá? Que nos deje en posición adelantada. Entonces... BleachBit, mejor conocerlo, ¿está? Y habría que hacer todo un video aparte para mostrar a BleachBit, así como hice un video para mostrar a Defragly y a Ultra Defrag, yo tendría que hacer un video para mostrar a BleachBit, ¿está? Y eso capaz que en algún momento lo hacemos, ¿está? Pero yo, honestamente, honestamente, eh, no, no lo manejo muy bien a BleachBit. Es un programa que no es fácil de manejar, ¿está? Buscar periódicamente, no, no, no, sobreescribir contenidos para evitar recuperación, ¿está? Esto... No, no, no, le voy a dar cerrar ¿tá? Como ven Bleachbit tiene un Es muy sencillo el programa Tiene un montón de De, de, de, de, de posibilidades eh, Paquetes eh, Consola, escaneo profundo Navegador Por ejemplo, esto sí está bueno Ven, Compactar la base de datos del navegador Siempre está bueno Eso lo voy a, lo voy a poner, eso sé que se puede hacer uh, A ver historial, no, esto no, esto no, archivos temporales de escáner profundo, sí, para afuera sí, sí, sí, no importa eh, respaldar archivos, no, ta, ta, ta, ta eh, compactar base de datos de Firefox, sí nada más por ahora, Journal de no, LibreOffice no, miniaturas no, sistema, archivos temporales del sistema, sí um, calle del sistema, sí Ah, memoria, papel... Memoria. Memoria. No, no. no. Por la duda no. Papelera sí. Personalización no, portapapeles. Bueno, papelera y portapapeles. Vamos arriba. Registros, traducciones, VLC, elementos utilizados, recientemente sí. Estoy diciendo rápido porque no quiero que el video demore mucho. ¿tá? Y porque ustedes pueden pausar el video y volver hacia atrás. Por eso voy rápido. Está bien, limpiar. Eliminar los, los, ¿Quiere eliminar permanentemente los archivos de acuerdo a las operaciones seleccionadas? Los archivos actuales se eliminarán, podrán haber cambiado desde que sí, sí, sí, sí, sí, para afuera. Yo lo que quiero es optimización, optimización y optimización. Y quiero optimizar Linux también, no solamente Windows. ¿tá? Espere limpiando el sistema. Terminado. Perfecto, me voy. Hasta luego. Muchas gracias, querido amigo. Se ha producido un error. Ah, está, pero esto es del paquete de instalación ah, esto es un error que ya me dio el sistema a mí antes y que lo tengo que solucionar, perdón pido perdón por eso, pero no es un error originado por Sweeper, ni por nada de lo que estemos haciendo acá, ya se instaló Dolphin, lo voy a cerrar miren lo que es un, un gran gestor de archivos, no es por nada, pero a ver Dolphin y voy a aplicar mi experiencia en esto para hacer las cosas rápido esto es de lo mejor existen dos opciones no, a ver, ah. No sé qué onda. Aceptar. A ver si se abre o no se abre. Bien. ¿Ve? Esto es lo que no me gusta nada de ningún gestor de archivos. Miren, lo voy a configurar rápido. Para aquellos que quieren configurar Dolphin, les voy a mostrar una configuración. Primero que nada, eh, vista previa, no. Para afuera. Eh, segundo que nada, a ver, ¿qué es esto? Viene la... Otra cosa que no me gusta nada es cómo las distribuciones Linux, sean las que sean, cómo se inyectan en los programas. Este no es el Dolphin que yo conozco de mi OpenSUSE. Este es otro Dolphin toqueteado. Y a mí las cosas toqueteadas no me gustan. Me gusta toquetearlas a mí. ¿Está bien? Uh, ¿Esto qué es? Vista compacto. A ver, vamos ah, a ¿Y esto qué es? Vista detallada. Esta es la vista que a mí me gusta. Detallado. ¿Qué es y cuánto pesa? ¿Qué contiene adentro? Está perfecto. Vamos a ir a, a dividir. Así tenemos. ¿Ven lo que yo les decía? Acá estamos en carpeta personal. Acá estamos también en lo mismo. Si acá entramos a descargas... Dolphin dice descargas, si acá entramos a escritorio, Dolphin dice escritorio, ahora sí, lo único que no me gusta es que esto cambie a, a como estaba antes a, a, a que cambie desde como estaba antes, así que voy a ir acá, control voy a ir a ajustar la propiedad de la vista opciones, aplicar a bueno, aplicar a todas las carpetas y usar como preferencias por omisión, ¿está? aplicar ¿Qué, ¿Qué estoy aplicando? Detalles. Ops. Esta vista que está acá y esta que está acá las estoy aplicando. Así que aplicar. Se modificarán. Sí, señor. Y aceptar. Ahora me voy a meter acá adentro. En descarga, por ejemplo. Y no cambia a modo de cuadrado todo eso. Me meto acá en el escritorio y no cambia a modo de cuadrado. Pero hay otra cosa más para hacer. Control. Configurar Dolphin. Bien confirmaciones, barra de estado, vista, recordar las propiedades, no, usar propiedades comunes para todas las carpetas. ¿tá? Lo que yo definí lo quiero en todo. Modo de ordenación, ta, ta, ta, varios. Esto está bien, está bien. Ta, ta, ta. Inicio. Empezar en la carpeta de inicio del usuario. Está bien. Opciones, modo de vista dividida. Sí, modo de vista dividida es esto que hice yo. Porque si no, si yo cierro Dolphin ahora y lo abro sin haber acta, activado eso, se me va a abrir el panel único. Yo quiero dos paneles. Barra de ubicación editable, sí. Quiere decir que, que acá vos puedas escribir. Mostrar ruta completa, sí. Acá arriba. Para que vean, le voy a poner aplicar. Eh, ahora vamos a ver de qué se trata eso. Ven acá, está la ruta completa. Home, hubo descargas. Yo no estoy en descargas, estoy en home, hubo descargas. A mí me gusta saber eso. Mostrar la ruta completa en la barra de título. Esto es para mostrar la ruta completa aquí arriba. Vean, aplicar. Ahora sí, está entonces tengo control de dónde estoy y qué estoy haciendo. Modo visualización. Ta, ta, ta, ta Esto está bien. está no. no ah, en papelera. No. En servicios. Está bien. Está todo bien. Está aceptado. Bueno. Una cosa importante que todavía no les mostré es que es la siguiente. Yo tengo que poder predefinir las, las, los programas que más voy a utilizar. Cuando hago clic en un enlace, ¿qué navegador se va a abrir? Cuando hago clic en un archivo de multimedia, qué reproductor se va a abrir y así. Cuando hago clic en una carpeta, qué administrador de archivos se va a abrir. Entonces lo que voy a abrir es voy a ir acá y a poner predeter, predeterminadas o favoritas o algo así o aplicaciones. Podemos poner aplicaciones directamente también. Aplicaciones. Está al inicio favoritas. Ven eh, ya. Los sistemas Linux a veces te permiten eh, manipular las aplicaciones que se inician con el sistema pero tenemos todo en, en Stacer que está muy bien realmente ese programa aplicaciones favoritas ahora voy a ir ahí y voy a elegir lo que, lo que a mí me plazca verdad porque es mi, ese sistema que yo uso y me quiero sentir bien con eso gestor de archivos le voy a poner a dolphin es mi preferido y como la voy a usar yo esta máquina lo pongo así navegador web firefox pero puedo predefinir cualquier otro ¿tá? Esto es muy fácil, esto no es como, como en otros sistemas operativos, que tenés que pedirle permiso a no sé quién, primero, después hablar con el otro y con el otro, y después capaz que te dan permiso. No, acá es fácil, yo quiero esto, lo hago. Correos, ánderro, mpc barro, documentos, writer, texto, bon, documento plano, cualquier, cualquier gestor de documento plano. Música, celuloid, no, no lo conozco y no me interesa, realmente. Eh, con todo respeto. Eh, ninguno de los que están acá me interesa eh, Audacity sí porque es para, para, para es un editor de sonido que es excelente, es el mejor a mi modo de ver pero no voy a abrir con eso un archivo de sonido que quiero escuchar yo ¿verdad? Este, voy a mover para acá porque ahí va, así me pueden ver mejor ahí va. Eh, eh, mplayer es un reproductor excelente pero no es el que yo quiero tener reproductor multimedia VLC ahí parece que está como pensando o está, está asociando archivos ahí, ahí va porque no es solo cambiarlo y está en el momento que vos lo cambiás, Linux lo que hace es asociar todos los archivos multimedia que hay en la máquina con ese reproductor y los que puedes llegar a ver video, lo mismo, VLC otra cosa que no me gusta de las distribuciones Linux en general sobre todo de, de, de Debian y las derivadas es que ellos ponen un reproductor de música y un reproductor de video. Totem y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? Si yo tengo VLC que es el mejor de todos. ¿tá? El de música yo puedo entender que uses Clementine, por ejemplo, pero no voy a usar para el Totem y ese otro que ponen. Ah, o sea, está todo bien, pero me parece que no da. Fotos, visor de imágenes está bien, código de fuente está el mismo editor de texto que texto sin formato. Visor de documento para PDF, terminal, está, calcula, está. Perfecto, listo, hecho. Entonces ahora cuando yo abro esta carpeta. Se me va a abrir con Dolphin. Bueno, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Muy bien, excelente. Ahí quedó mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi rostro quedó. Este. Ahí está, le damos siempre encima y está, ya está. Y una cosa que me olvidaba. Vamos a ver cómo está el sistema operativo. Vamos a ver cómo está la cuestión. A ver, vamos a ir a menú. Monitor, acordémonos que monitor para la resolución, nos sirve la palabra monitor para invocar al administrador de resolución y de frecuencia de inercios de, de, de la imagen y también nos sirve para el monitor de sistema. ¿Está? Monitor es algo que está este, comprobando ahí, ahí. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver, vamos a detenernos en el gráfico eh, en, acá, en la cuestión de la evolución de las marcas que hay en histórico de la CPU. 48 y 48. Agarramos a esta máquina con 55 y 55 aproximadamente, ahora estamos en 48, 50, por ahí, o sea que bajó. Pero ya les digo, no se puede medir así, eh, de esta manera, todo esto, porque justamente yo estoy utilizando un visor de cámara web, un programa para capturar toda la pantalla en una máquina de desempeño medio tirando a pobre. Entonces no puedo medirlo así, pero en mi máquina que es la que utilizo para grabar estos videos y todo lo demás, está funcionando bien ahora estoy en menos del 50, ven, y memoria estoy en 1.4, tal vez si lo dejo así baje a 1.3 y a 1.2, no sé si a menos, este, pero ven que estamos estabilizados en la mitad de la carga, a mí me gustaría poder apagar el visor de cámara web, que de hecho lo voy a hacer, voy a apagar el visor de cámara web, el GVC View, para que baje el consumo, de todas maneras, ahora que no me ven, Está quedando el OBS Studio en segundo plano. ¿Ven cómo baja lo que yo les digo? Cuanto menos aplicaciones abiertas, mejor. Pero ahora bajó notablemente. está Bajó a, a menos de un 40%. Imagínense cuando yo cierre el OBS Studio, que es el programa que tengo acá. Fíjense, corriendo, que captura la pantalla. Obviamente, ahora se, lo que está haciendo es capturarse a sí mismo una y otra vez. Pero lo voy a, lo voy a minimizar. Esto para mostrarle que hay un consumo. ¿Ven acá, por ejemplo? Eh, cuando abrí y cerré el OBS Studio, eh, se produjeron estos picos. Acá ahora volvió al 40. ¿tá? Estamos en un 40 aproximadamente. Y memoria, estamos en 1.4, pero estoy seguro que eso va a ir bajando a medida que pasen los segundos o los minutos. Así que bueno, les muestro cómo funciona esto. Les voy a mandar una captura de pantalla del sistema cuando haya cerrado todo y lo haya dejado en reposo total. ¿tá? Que lo voy a dejar ahora al final del video. Bueno, bien, así que estas son las optimizaciones que yo les puedo recomendar que hagan en, en Linux. ¿Está bien? Vamos arriba al software libre. Por hoy, les dejo este video. Se los doy por. Bah, qué horrible que se ve. Se los doy por, por terminado por acá. Espero que les haya este, sido útil. Me lo debía yo mismo, pero se lo debía a los usuarios de Linux también. ¿ta? Hay mucha gente que está usando computadoras del plan Seibal que tienen Linux. Hay mucha gente que usa Linux por, por, su, por su cuenta, como me pasa a mí. Hay muchos estudiantes que se ven seducidos por este mundo y quieren, quieren ver qué hay ahí adentro, bueno, vaya todo este video a modo de introducción. Este, bueno, los veo en cualquier momento por acá por el canal. Abrazo.